A continuación te voy a presentar las seis ideas con las que Elon Musk podría dominar el mundo y así convertirse en el próximo jerarca de la humanidad. Durante el programa Late Show, Elon Musk planteó una idea bastante polémica y era la de bombardear el planeta Marte con bombas atómicas, él se estaría basando en la teoría de Carl Sagan de la terraformación, según esta teoría el ser humano podría ser capaz de modificar la naturaleza de otro planeta y así conseguir que sea habitable, así que Moss quisiera lanzar armas nucleares en los polos del planeta rojo para calentarlo, luego de eso gasificarlo con dióxido de carbono para que el hielo se funda y se creen océanos, la idea de Musk no es nueva, pues desde el año 2012 anunció su idea para instalar colonias en Marte, donde podrían vivir cerca de 800.000 personas. Número 2. El Hyperloop es un medio de transportación alternativo a los aviones y automóviles. Es un tubo en el que irán las cápsulas en las que viajarán los pasajeros. Lo revolucionario es que el sistema podría pasar de 0 a 1,120 km por hora en 7 segundos y se alimentan de energía solar. Un trayecto de San Francisco a Los Ángeles podría hacerse en tan solo media hora. En la actualidad la empresa Hyperloop Technologies está desarrollando esta tecnología tecnología, ahora mismo se encuentran creando un circuito de 5 millas en California. Número 3, viajes al espacio, Elon Musk desea que los viajes al espacio sean un día común en la humanidad y no una actividad controlada por las agencias espaciales, la empresa X-Space se ha hecho el doble de grande y ahora es una de las encargadas de llevar a los astronautas de la estación espacial ya que ha abaratado sus precios, la NASA recurre a ella para una multitud de operaciones. Número 4. Una red a nivel mundial. Musk es el primero en ofrecer internet en todo el mundo, ya que posee su propia red de satélites y ha pedido permiso a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, un permiso para lanzar un total de 400 mil en los próximos 5 años, así podría proveer a zonas pobres de conexión a internet, aunque está por definirse de qué manera lo haría rentable, por otro lado Musk lo ve como una forma para conectarse con marte cuando ahí haya colonias número 5 el avión supersónico con energía eléctrica Musk ha dicho que ya tiene un diseño de avión 100% eléctrico la idea es hacer un jet supersónico para que de aquí en adelante se use este tipo de avión y no contamine si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y recuerden activar la campana de notificaciones además de eso también ya pueden unirse al canal